Hola, ¿qué tal? Hoy estamos de estreno. Inauguramos una nueva sección de nuestro canal de YouTube de Taller Box que hemos llamado Los Bricochejos. En ellos, una vez al mes, os ofreceremos consejos, recomendaciones para aficionados del motor, para cualquiera que le encanten los coches y también información de utilidad para talleres y profesionales. Inauguramos esta sección con nuestro bricochejo número uno que vamos a hablar sobre el Tesla Model 3. En concreto, sobre cómo desconectar todos sus sistemas Eléctricos, tanto de 12 voltios como de alta tensión. ¿Y por qué se desconectan esos sistemas? O mejor dicho, ¿cuándo necesitamos desconectarlos? Pues bien, la semana pasada tuvimos que pintar este coche y para ello teníamos que sacar ciertas abolladuras en su, en su carrocería, parte de la cual es de aluminio y otra parte de hierro. Tesla requiere que estos coches se desconecten por completo, es decir, tanto su sistema de 12 voltios como el de alta tensión, para trabajar sobre ellos, cuando hay que hacer soldaduras, cuando hay que desconectar o reparar sistemas de 12 voltios, cuando hay que trabajar con un Herba y, por supuesto, perdón, y por supuesto cuando hay que tocar o trabajar muy cerca de los sistemas de los cableados de alta tensión. Además, también es útil o interesante para los usuarios o propietarios de estos coches conocer que Tesla también recomienda desconectar por completo todos los sistemas si los coches van a, van a permanecer parados más de tres semanas. Además se da la circunstancia de que cuando nosotros realizamos esa desconexión el coche no se desconfigura ni le pasa absolutamente nada. Venid con nosotros que os vamos a, a mostrar cómo iniciar el procedimiento. En primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es súper importante realizar todos los pasos en la secuencia y el orden que vamos a explicar a continuación, sobre todo para que nada se quede bloqueado y todo funcione perfectamente. Eh, lo primero que tenemos que hacer es abrir el capó, en este caso es donde se va a albergar la batería de 12 voltios y desconectar el climatizador. Bien, hecho esto, el siguiente paso a llevar a cabo es bajar por completo la ventana del conductor. Y bajar también, aunque simplemente aproximadamente un dedo, las ventanas, el resto de ventanas, el resto de cristales. Con esto lo que vamos a conseguir es que cuando el coche se quede sin corriente, podamos abrir y cerrar las, pu las puertas sin riesgo a, a romper ningún cristal. A continuación, una vez hemos bajado las ventanas traseras... Dejaremos las dos puertas traseras abiertas, porque es donde tendremos que desconectar a continuación el, lo, el, la alimentación de alta tensión. El siguiente paso será desconectar el coche por completo. En el menú de seguridad, seguridad y protección, apagar. ¿Vale? El siguiente paso que vamos a hacer... Es desconectar la corriente de 12 voltios. Para eso hay que retirar este plástico y encontraremos la batería. Batería a la cual solo tenemos que desconectar este tornillito. Quitaremos el negativo. Para ello necesitaremos una llave del número 10. Una llave fija, de carraca, como nosotros prefiramos. Una vez hemos retirado la borna negativa, la colocaremos en algún lugar que no pueda volver a conectar con la, a tocar con la batería. Y a continuación nos vamos a las plazas traseras donde deberemos desconectar lo que sería el interruptor de alto voltaje. El conector en cuestión que tenemos que quitar está justo bajo este, bajo este asiento. Para ello... Para remover la banqueta de los asientos traseros tenemos que quitar o tenemos que tirar a dos clips que tiene a cada lado, uno justo ahí y otro en este otro lado. Así conseguiremos desencajarlo y tirando un poquito de él hacia adelante saldrá de su posición. Si tiramos de este de la banqueta hacia arriba, una vez lo hemos desplazado un poquito hacia adelante, pues veremos precisamente parte de lo que son las baterías del coche y Encontraremos el conector del que os estaba comentando Básicamente, este conector Lo que tenemos que hacer es bajarlo un poquito Y tirar hacia arriba de él Además, habéis escuchado un clon Que se produce cuando desconectamos la corriente De la batería de alta tensión Eso es todo una vez hemos desconectado ese interruptor de los asientos traseros, el coche se queda completamente sin corriente. Ahora mismo, si intentáramos abrir una puerta, no nos dejaría, porque, puesto que son eléctricas. Es por ello que hemos dejado abierta la ventana del conductor, por si necesitamos tener acceso al coche, y también, por supuesto, las puertas traseras, por aquello de, de desmontar o de, o de poder acceder al interruptor trasero. Es más, si cerramos esta puerta pues también se queda cerrada y gracias a que hemos dejado el cristal un poquito bajado, pues evitamos que se hubiera roto ese cristal. Este ha sido el bricochejo número uno, espero que os sea de utilidad, tanto a los usuarios de estos vehículos como sobre todo precisamente a talleres, cuando tengan que trabajar con ellos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.